Abraham espero que estés bien eres un ingrato no te acuerdas de tu hermana te llamé por videollamada y no me contestaste este cuando puedas me llamas para hablar contigo que yo soy tu hermana